Buenas tardes, equipos Flash Act. Un gusto volver a, a verles por aquí. Este, mire, pues hoy eh, vamos a dar la bienvenida al equipo de Electrizarte. Eh, bueno, primero, pues bienvenidos ¿no? a esa nueva sesión eh, de Encuentros Flash Act. Eh, ya, ya es el tercero, ¿no? después del de marzo y abril, y faltan otros eh, dos, digamos, ¿no? junio y uh, la gran final, el gran festival final en uh, el 10 de julio. Y uh, damos la bienvenida a la iniciativa Electrizarte. Aquí uh, muchos chicos representando aquí de Costa Rica. Es una uh, iniciativa uh, que fue creada en 2010 por el, el profesor Loshi Yu en la Universidad de Costa Rica y más bien en la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Y hoy eh, en día estaré presentado por su coordinador general, Oscar Paoli. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan y bien? Sí. También Está acompañado por eh, varios de los estudiantes que forman parte de las iniciativas que voy a, a nombrar ahora. Está Fiorella Esquivel, Mario Sancho, María Alejandra Soto, Juan Iñazo Soto, Alan Umania, Sara Alvarado, Loana Agüero y Juan Pablo Andrade. Entonces es una masterclass con, con mucha gente, mucha, mucha energía eh, viniendo de Costa Rica y estamos muy, muy contentos de tenerlos eh, a ustedes. Y hoy en día este, nos hicieron el favor y el placer de, de crear para nosotros y nosotras esta eh, masterclass eh, sobre el tema de ingeniería y arte, eh, básicamente pues cómo se pueden mezclar. no Entonces pues vamos a, a darles la palabra eh, el día de hoy para presentar Uh, todo esto. Y básicamente, bueno, al, al momento de crear Electrizarte, uh, la meta no, del profesor uh, Loshi Yu uh, fue combinar habilidades uh, entre arte e ingeniería y sobre todo, pues, uh, potenciar, digamos, expresiones artísticas uh, con tecnología por parte de los estudiantes. Y hoy en día, pues, después de 11 años uh, ya tienen Uh, pues experiencia y nos van a compartir esa experiencia de, de, de 11 años y de los estudiantes actuales y sus proyectos y estamos muy contentos pues de tenerlos aquí. Eh, les acompaño por supuesto a hacer sus preguntas para después de la presentación en el chat y estaremos contestando y pueden interactuando después de la presentación de, de Oscar y los estudiantes. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez y eh, ahí te dejo la palabra, Oscar. Bueno, hola a todos. Buenas noches. Bueno, buenas noches para nosotros. Buenos días para otros. ¿Me eh, escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, para nosotros es un placer. Una vez más. Gracias, Matthew. Gracias, Nessa. Gracias a, a todos los eh, organizadores de este evento. Eh, es un honor y un verdadero placer poder compartirles un poquito de lo, que, de lo que hemos hecho a lo largo de estos 11 años. Aquí me acompañan unos increíbles estudiantes que son mil veces más eh, inteligentes y creativos que, que yo. Entonces, bueno, qué bueno que se pudieron apuntar a, a esta Masterclass. Y desde ya los invito a, a que puedan hacernos sus preguntas al final. Voy a presentar por acá. bueno eh, para contarles rápidamente, eh, la iniciativa ElectrizArte es un proyecto eh, extracurricular que dio inicio en la Universidad de Costa Rica, específicamente en la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Hoy les vamos a contar cómo se puede mezclar la ingeniería y el arte. Eh, nos gusta pensar que somos un proyecto interdisciplinario que busca desarrollar iniciativas que mezclen tecnología y arte. Típicamente pensamos que la tecnología, los ingenieros están por un lado verdad, con su casco y su calculadora y sus, su matemática, y por otro lado están los artistas con sus canciones, eh, con sus pinturas, con sus dibujos, y no tienen nada que ver uno con lo otro. Pero vamos a ver que es todo lo contrario, son dos disciplinas que se mezclan y tienen muchísimo en común, y son muy eh, poderosas cuando las podemos unir. Para contar rápidamente, como nos contaba Aramatiú, Electrizarte eh, tiene ya 11 años, fue fundado en el 2010 por el profesor Rochiyu, él es actualmente el director de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Eh, en un principio la, la iniciativa fue orientada hacia estudiantes de Ingeniería Eléctrica, pero a lo largo del tiempo fue creciendo al punto que hoy tenemos estudiantes de otras carreras, incluso estudiantes que no están directamente matriculados en la universidad, siguen siendo parte del proyecto, lo cual nos enorgullece y nos gusta muchísimo. Cabe mencionar que Electrizarte no cuenta para nada eh, para graduarte en tu carrera, no cuenta como créditos ni para la nota, por lo que los estudiantes que son parte de este proyecto están 100% eh, porque quieren estarlo, ¿verdad? Eh, porque es un proyecto en el cual se pueden desempeñar y pueden conocer gente diferente y pueden eh, potenciar un poco más sus habilidades que tal vez eh, en una carrera o en un aula eh, convencional, no, no se pueden explorar de esa forma. Eh, a lo largo de estos años hemos tenido cerca de 100 estudiantes activos, más de 200 presentaciones. Ahora les vamos a contar un poco qué es lo que llamamos presentación nosotros. Eh, algo muy, muy importante es que el año pasado, el profesor Teodoro Willing que fue también coordinador general por mucho tiempo, ganó el premio de acción social, Mario Eugenia Dengo de Obregón. Este es un premio de acción social que brinda la Universidad de Costa Rica, a iniciativas de bien social y el profesor, a través de la iniciativa de ElectrizArte, fue galardonado como el primer ingeniero en recibir este premio en toda la historia de la universidad. También por ahí compartieron en, en, en el Facebook del evento, eh, del Flash Act, eh, que fuimos, el profesor Lo Yu fue parte del TEDx Pura Vida eh, en el 2012, es un evento eh, como parte del TED eh, pero organizado de forma independiente. Básicamente, eh, para contarles qué es lo que hacemos nosotros. Bueno, hacemos giras de acción social, tenemos conciertos también. Ahora van a, al final van a, vamos a tener una sorpresa por ahí. Eh, tenemos también proyectos tecnológicos y artísticos. Damos charlas y talleres a gente dentro y fuera de la universidad. Tenemos la radio, que también es una iniciativa muy buena. Ahora la vamos a escuchar un poco más de Ignacio y también hacemos nada. Esto me gusta mucho ponerlo siempre porque es muy importante tener un espacio para no hacer nada. Simplemente ser, simplemente conocer a otras personas eh, afines o no afines en nuestra carrera profesional, pero a fin de cuentas, personas. Y podamos intercambiar conocimientos, experiencias y crecer no solamente en el área profesional, sino en el área personal. A manera de introducción, quiero contarles un poco cómo eh, nosotros vemos y dimensionamos la ingeniería y el arte. Si nos vamos a las bases, de la ingeniería, la palabra ingeniería según la Real Academia Española dice que es el conjunto de conocimientos orientados a la invención y utilización de técnicas para el aprovechamiento de los recursos naturales o para la actividad industrial. De esto solamente quiero que se acuerden de la palabra invención, porque si vamos a la definición de arte, dice es la actividad humana que tiene como fin la creación de obras culturales. Si ustedes ven la palabra invención y creación son prácticamente la misma palabra, son palabras hermanas sino sinónimos. O sea, que la ingeniería y el arte tienen muchísimo que ver desde su, pro, de su propia raíz, ¿verdad? Se trata de inventar y de crear. Entonces, nosotros nos gusta pensar, ¿verdad? Que no somos los ingenieros por allá y los artistas por allá, sino que nosotros podemos ser tanto ingenieros como artistas, si nos lo proponemos. El libro de Think Like an Engineer, eh, que ahí tiene la referencia abajo de la presentación, es muy interesante, dice que la ingeniería y el arte mezcla algunas propiedades y son análogas entre sí, es muy interesante porque dice que, por ejemplo, la ingeniería tiene tres propiedades, uno estructura, ¿verdad? La ingeniería tiene su marco teórico y tiene su teoría, restricciones, toda ingeniería tiene sus reglas, sus fórmulas, eh, sus modelos matemáticos y un balance, lo que se llama trade offs en inglés, ¿verdad? Un balance quiere decir que no siempre vamos a poder tener lo mejor de los dos mundos en un escenario particular, les pongo un ejemplo. Ahora que está de moda las baterías de autos eléctricos, ¿verdad? Si queremos tener la mejor batería en cuanto a desempeño, probablemente nos va a costar caro. No vamos a tener la mejor batería a un precio bajo. Eso se llama un trade-off, ¿verdad? En ingeniería. Y por otro lado, la música y el arte, llámese pintura, llámese dibujo, llámese baile, llámese escultura, lo que queramos llamar como arte, también tiene tres propiedades análogas, que es la melodía, la armonía y el ritmo. Entonces, básicamente, la estructura en ingeniería eh, es análoga a la melodía, porque la melodía es el hilo conductor, ¿verdad? Por ejemplo, en una canción, es el hilo conductor que nos permite unir todas las partes entre sí. La armonía, por otro lado, se vuelve algún tipo de regla porque es cómo combinamos las notas, por ejemplo. Cómo hacemos un acorde, ¿verdad? Y el ritmo es la, esos trade-offs o ese balance que existe en una obra. Vamos al, al caso de la música. Existen notas musicales, existen silencios, existe intensidad de cómo ejecutamos una nota. También existe una relación cuando tenemos diferentes instrumentos, ¿verdad? Tenemos que aprender a que un instrumento resalte en algún momento, en algún momento se, ¿verdad? se, se haga silencio. Entonces, este ritmo es de alguna forma eh, análogo al balance de la ingeniería. Y a fin de cuentas, él dice en su libro que tenemos tres eh, grandes propiedades en las dos reglas, modelos e instinto. Entonces, vean que es importante entender que desde el principio la ingeniería y el arte están intrínsecamente relacionadas entre sí. Les quiero poner un ejemplo. Probablemente han visto esta pintura muchas veces. Es uno de los cuadros de Van Gogh más famosos, ¿verdad? Se llama La Noche Estrellada. Se dice que la pintó en 1889. Y por mucho tiempo, bueno, el cuadro estuvo eh, exhibido, ¿verdad? Y fue... Muy llamativo, pero de un tiempo para acá, alguna gente empezó a notar que el cuadro reflejaba unos patrones que tenían que ver con una teoría que se le dice en ingeniería mecánica, se le llama dinámica de fluidos. Específicamente se llama turbulencia. Eh, como saben, bueno, en la ingeniería se usan muchos modelos matemáticos para representar eh, el movimiento y el cambio de algún eh, elemento en específico. Por ejemplo, los fluidos. Y dentro de los fluidos es muy, es un área difícil o muy compleja de explicar cómo se mueve un, un fluido, ¿verdad?, matemáticamente. Pero se dice que Van Gogh eh, retrató estos modelos matemáticos en su pintura. No se sabe si fue al propio o fue simplemente casualidad, pero es una muestra. De hecho hay un video muy, muy famoso, ahí lo pueden ver al final, el link si les interesa. Eh, que habla mucho de la relación que hay entre la parte de turbulencia y sus relaciones matemáticas con lo que pintó Van Gogh. Entonces, es, es muy interesante entender cómo un artista tan eh, importante y tan relevante para, para la historia de la humanidad logró combinar desde el principio la ingeniería con el arte. El famoso Leonardo da Vinci, ¿verdad? un día estaba pintando la Gioconda, la Mona Lisa, tal vez la pintura más famosa del mundo, y otro día estaba diseñando un traje para bucear o un arma militar, ¿verdad? Dentro de lo que él fue, fue ingeniero, fue artista, fue arquitecto y astrónomo. Y, y hemos escuchado muchas veces de Leonardo da Vinci, ¿verdad? Lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Y es para que ustedes vean dos ejemplos de personas muy influyentes que desde un principio pudieron combinar la ingeniería y el arte. Para que ustedes vean cómo pensamos un poco nosotros en Electrizarte, eh, Hicimos este diagrama. Entonces, básicamente, nosotros tenemos un problema o un desafío, ¿verdad? Y este problema puede ser de dos formas. Puede ser artístico, llámese que queremos hacer una canción, queremos hacer una pintura, queremos hacer una escultura, ¿verdad? Lo que sea artísticamente. Y lo que hacemos inmediatamente es pensar, ¿ok? ¿Cómo lo puedo resolver de manera tecnológica? ¿Verdad? Es pensar un poquitito, como llaman, por fuera de la caja, pensar de una manera distinta. Y por otro lado, tenemos un problema tecnológico llámese una invención queremos inventar algo queremos mejorar algo que ya existe ya sea en hardware ya sea en software y o simplemente tenemos un reto inmediatamente nosotros vamos a pensar cómo lo podemos resolver de manera artística verdad es al principio es un poco complejo tal vez de, de, de, de dimensionar o de entender pero créame que conforme uno lo va haciendo poco a poco se va dando cuenta que es más sencillo entonces lo que hacemos es desde el principio, que tenemos un problema o un reto, intentamos combinar las dos disciplinas. Y termino con esta frase que me gusta mucho y dice, Steve Jobs, es mucho más divertido ser un pirata que unirse a la marina. ¿Por qué nos gusta mucho esta frase? Bueno, un pirata no tiene reglas, se hace su propio camino, ¿verdad? Hay un componente de adrenalina muy importante. Muchas veces, tal vez, no hay camino, simplemente hay que devolverse y intentarlo de nuevo. Y la Marina, por otro lado, tal vez todo está eh, ¿verdad? documentado, todo está en regla, tienes tus restricciones, tu horario. Y nosotros nos consideramos un poquito más de piratas, ¿verdad? en el buen sentido de la palabra. Como lo dijo el profesor Lochillú en su charla del TED, que por ahí la pueden ver, Electrizarte se trata de tomar nuestras propias riendas, tomar las propias riendas de nuestra educación. Y ahora tengo el agrado de presentarles a los chicos, a los estudiantes, eh, encargados de cada una de las áreas de Electrizarte para que les cuenten un poco más de qué es lo que hacemos. Eh, bueno, buenas noches a todos. Me confirmo si me pueden escuchar, ¿sí? Eh, sí, perfecto. Correcto. Bueno, eh, mi nombre es Juan Pablo Andrade y pues ahora vamos a pasar a hablar un poco de, lo que, de los proyectos que trabajamos nosotros. Eh, son una lista muy reducida en realidad. Eh, más que todo, de los más importantes y de los que constantemente estamos este, llevando a las presentaciones que realizamos. Eh, Oscar, si nos hace el favor de pasar la dispositiva. Gracias. Eh, primeramente tenemos este, eh, se llama el Kinect, porque viene del mismo este dispositivo, que es parte de, de la consola de videojuegos de Microsoft. Eh, Básicamente, a muy grandes rasgos, lo que hicimos fue que adaptamos las cámaras que tiene para poder crear un, un este, teclado en el aire, invisible, que se puede tocar con las manos. Eh, Oscar, por favor. Eh, la idea principal es que este proyecto se basa en open source, o sea que todo el código que utiliza es abierto, es libre, se puede conseguir de manera gratuita. Entonces, por ejemplo, está implementado sobre una plataforma de Linux como sistema operativo. Eh, utiliza el código Python para poder interconectar todas las cosas. Y para el área de sonido, para poder hacer que reproduzca las notas que, que queremos tocar, eh, utiliza un protocolo MIDI. Eh, en esa imagen se puede ver cómo este, en alguna de todas las presentaciones lo llevamos a muchachos este, de colegio y es uno de los, de los instrumentos principales que utilizamos en las presentaciones porque es muy flexible. Eh, puede ser utilizado bien por, por una persona que apenas está introduciéndose en el ámbito de la música hasta por profesionales. Pues Buenas noches, yo soy Loana Agüero y en, esta, en este evento yo les voy a presentar el láser o Lumint, como nosotros lo denominamos. En las imágenes que ustedes ven proyectadas, pueden observar la de arriba a la izquierda, hay un muchacho con unos, con unos auriculares en el cuello, este es un músico bastante conocido aquí en el país, se llama Jaime Gamboa, y él en esa imagen está, eh, está tocando la primera versión de nuestro láser. Como en ingeniería eh, y en otros ámbitos, muchísimos, para eso a ustedes les suelen, eh, tuvimos muchísimas versiones de nuestra arpa láser. Esta primera, por ejemplo, funcionaba únicamente con software. Eso quiere decir que teníamos un programa que detectaba eh, cuando había una interrupción del láser, que pueden ver en la imagen del centro y abajo. Es un haz es un totalmente continuo, de color verde. Eh, nuestro software detectaba cuando el haz del láser era interrumpido, y decía, bueno, ok, interrumpimos el láser, entonces vamos a hacer algo en consecuencia. ¿Y qué hacíamos? Tocábamos una nota, y la nota era dependiente absolutamente de en qué lugar eh, del instrumento, de todo este eh, plano horizontal que ustedes ven. Eh, eh, se interrumpía el láser y entonces era dependiente de la posición, y en función de esa posición tocaba una, una nota nuestro software. Después nos dimos cuenta que no funcionaba muy bien, se nos caía un poco el, el software y el funcionamiento no estaba muy bien implementado. Entonces hicimos la segunda versión. Nuestra segunda versión es la imagen que ustedes ven a la derecha y arriba, que es, es un bichote, es, es realmente muy robusto, la estructura es muy robusta, muy alta, como pueden ver es mucho más alta que una persona de una altura promedio. Y lo que hicimos fue cambiar nuestro método de detección de dónde se interrumpe el láser. ¿Cómo lo cambiamos? Bueno, fue muy simple, dijimos, bueno, vamos a tomar unos paneles solares, de esos que venden en Amazon, que son bastante baratos, bastante accesibles, y decidimos hacerles un código a los paneles solares para que identificaran cuando había una interrupción de ese láser continuo que hablamos, ese láser verde. Entonces, ya tenemos dos elementos. Tenemos el láser, que funciona igual. Alguien lo interrumpe en un lugar específico. Tenemos los paneles que detectan dónde se está interrumpiendo ese lazo. Y en la siguiente diapositiva, por favor, ¿podemos pasarla por? Gracias. En la siguiente diapositiva vemos dos instrumentos importantísimos en color azul con un montón de cables ahí enredados. El de más a la izquierda eh, es la parte final para, para terminar nuestro instrumento. Es... Es un elementito que nos ayuda a conectar nuestro código que ya identificó dónde se interrumpió el láser eh, con lo que nosotros llamamos un, un protocolo MIDI. Un protocolo MIDI es una forma de conectar eh, nuestros sistemas de comunicación de audio con ejecución. Con efectivamente, esta es la nota que se va a interpretar en función de la posición donde se interrumpió el láser. Entonces, ahí le hicimos una circuitería, como pueden observar en la imagen de la derecha, tenemos un montón de cables que tuvimos que hacer porque eran, eran un montón de paneles. Eh, la, el tamaño de la cantidad de paneles puede variar. Eh, nosotros decidimos hacer unos 12 paneles en, en toda la, la plataforma vertical de madera. Trabajamos la madera, la cortamos desde cero, cortamos los cables, los conectamos, hicimos un total trabajo ingenieril mezclando eh, nuestras habilidades, digámoslo así, ingenieriles con nuestra capacidad de interpretarlas y solidificarlas en música. Entonces, al final de cuentas, teníamos los cuatro elementos de los que hablamos. El láser, los paneles, el arduinillo, que es el dispositivo en más grande azul que pueden ver en la imagen a la derecha, y el pequeño dispositivo que dijimos que nos ayuda a procesar las instrucciones MIDE y que finalmente nos ayudan a, a producir los sonidos que nos, que nos interesan. Esa es nuestra orquesta. Muchas gracias. Siguiente. Bueno, este, buenas noches. Mi nombre es Alejandro Soto. Yo les voy a hablar un poco de los otros proyectos que tenemos en Electrizarte. Eh, aquí ustedes pueden ver el Lemymin. Lemymin es un dispositivo lipmotion, Motion, un sensor infrarrojo, prácticamente. Que lo que hace es mapear objetos en 3D. Este Lerimin se programó para que me mapeara la mano. Entonces, con la mano izquierda se controla el volumen y con la mano derecha se controlamos la nota. En el próximo proyecto es la calimba eléctrica. Eh, bueno, la kalimba es un instrumento africano que tiene una caja de resonancia y unas teclas metálicas con un sonido muy suave. Eh, nuestro compañero Salvador, que lo pueden ver aquí en la imagen del centro, decidió, decidió construir una con un trozo de madera y pequeños trozos de rastrillo que tenía un sonido suave, pero para amplificarlo y meterle un poco de parte ingenieril, le eh, introdujo unas... Pastillas de guitarra, con lo cual ya la calimba se puede utilizar en un parlante. en el siguiente. Es la pantalla de LED. Esta pantalla comienza con la idea de crear una pantalla de botellas, como pueden ver en la fotografía de la esquina derecha. Eh, esta pantalla inicia de esta manera, pero como se necesitaban demasiadas botellas y era un poco complicado conseguirlas, se cambió a hacer una pantalla con acrílico y bueno, con estos eh, asemejando los píxeles de un teléfono o de un televisor. Eh, esta pantalla puede imprimir frases, imágenes o lo que nosotros queramos que, que se imprima. En el siguiente, por favor, es y lo que abajo surgió... Esta invención surgió de querer tocar bajo y ukelele al mismo tiempo. Entonces, disculpe. Eh, esta invención surgió de querer tocar bajo y ukelele al mismo tiempo. Y la hicimos de un mástil de ukelele, una caja de resonancia con un trozo de madera y las cuerdas y una pastilla de bajo. Debido a que la diferencia de instrumentos es, un, es muy grande, en este momento solo tiene tres cuerdas, pero está en proceso de mejora. Y... Eh, buenas buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde estén. Eh, yo me llamo Lomumaño, también estudio ingeniería eléctrica, eh, y yo les voy a hablar un poquito de lo que son los proyectos que hemos venido realizando eh, durante ese tiempo de virtualización, verdad, de pandemia, eh, a causa del de COVID-19. El primero, este, este proyecto lo desarrolló Loa, Loa Naguero, junto con otro compañero que se llama, le decimos JR, cariño. Y ellos se preguntaron, se plantearon la idea de hacer un kitar, Bueno, ¿qué es un kit es un, es un instrumento eh, como el que pueden ver en la imagen de abajo. Ellos se plantearon hacerlo mediante el microcontrolador Arduino, en, espe en específico el Arduino Mega. Si quiere, pasan la diapositiva, por favor. Ok, el dispositivo se, eh, lo dividieron en dos. Eh, la primera parte, que de esa se encargó LOA, es la parte de conectar el hardware con el software. ¿Cómo hicieron esto? Bueno, no sé si ya vieron, a nosotros nos gusta mucho MIDI. De hecho, que muchos de los proyectos más ahora en pandemia van por el lado de MIDI. Entonces, este proyecto ellos eh, LOA se encargó de, ok, el piano, el teclado me da una señal. ¿Cómo interpreto yo esa señal para convertirla a una instrucción MIDI? Ella lo hizo mediante un codiguito muy bonito que está por ahí en, en Arduino y algunos cablecillos por ahí interesantes. Eh, si quiere, pasa la diapositiva, por favor. Ahora, ya tenemos las instrucciones MIDI. Ahora, necesitamos que suenen. ¿Cómo hacemos que suenen? Bueno, podemos utilizar eh, un secuenciador barra sintetizador. Este, este eh, insumo digital, digamos, lo hizo nuestro compañero jr y básicamente lo podemos ver como una cajita, una cajita negra a la que nosotros le pasamos una serie de instrucciones MIDI, eh, secuenciadas, ¿verdad? Eh, con cierta información, y él hace que estas instrucciones suenen. Igual, es un trabajo que es principalmente de código, no tiene, tiene cierta parte de hardware, pero el, el código eh, fue desarrollado en C. Ahora, igualmente... Eh, y somos una, en cierto modo, somos una banda, ¿verdad? Eh, queremos, eh, queríamos y necesitábamos seguir produciendo música uh, aún en tiempos de virtualización. Gracias a esto eh, y a esta necesidad encontramos una herramienta como BandLab. Eh, nosotros, cuando empezó toda esta cuestión del de confinamiento y la pandemia, eh, nos, pusimos, eh, nos propusimos crear, eh, dividirnos en grupos y que cada grupo eh, creara una cancioncita. Entonces, utilizamos herramientas como BandLab que nos permite eh, tener una serie de pistas y mezclarlas y tener un resultado final. Estas canciones eh, las pueden ver en nuestro canal de YouTube que se los vamos a pasar al final de la presentación, creo. Ahora, como les dije, nos gusta mucho MIDI. Entonces, una parte muy importante de Electrizarte también es que no nos gusta quedarnos solo en la parte musical. Eh, por esto, utilizamos, eh, como ya vieron, tenemos por ahí la pantalla de LEDs, eh, toda esta cuestión de luces, por ejemplo, con el ARPA láser, y otro software que hemos estado eh, traveseando, digamos, eh, explorando en estos últimos días, es Yannix. Resulta que acontece que YANIX también es un secuenciador parecido al que hizo nuestro compañero jr en el primer proyecto que les, que les comenté, pero es un secuenciador gráfico, o sea, que aparte de yo tener un estímulo auditivo, también tengo un estímulo visual. Entonces, eh, ese el gráfico, yo lo puedo manipular mediante dos, hay muchos, muchas formas de manipularlo y de transmitir mensajes como TCP, IP HTTP, HTTP, pero nosotros vamos a utilizar MIDI, eh, en este caso, eh, vamos a utilizar MIDI y eh, si quiere pasar la diapositiva. El otro que vamos a utilizar es OSC o Open Sound Control. Esta parte de Open Sound Control va más por el lado de, de, de, de, de chorrear código, verdad de, de computing, de programar, y es algo que estamos ahí y que hay que explorar bastante, porque se ve bastante interesante. Y finalmente, eh, otro proyecto que estamos trabajando, de nuevo con MIDI, ¿verdad? Porque nos gusta mucho MIDI, es un armonizador o arpegiador. Este lo estamos eh, desarrollando a partir de Python. Eh, lo estamos desarrollando en Python. Y la idea del, del armonizador o arpegiador es que yo le pase a él una nota tónica y una tonalidad, por ejemplo, la menor, por ejemplo. Y a partir de eso, él mismo me genere una base y sobre una base, una progresión de acordes, y sobre esa base me improvise una melodía. Este también está en desarrollo, esperamos tenerlo listo antes de que termine el semestre, por ahí de julio tal vez, a finales. Eh, pero estamos, estamos en desarrollo, eso sería, eso sería mi parte. Hola, buenas noches. Eh, bueno Yo les voy a exponer acerca de la radio. Eh, bueno, Radio 201 eh, es una radio que tenemos en Electrizarte eh, el nombre de 201 Radio 201 eh, se da porque eh, nosotros tenemos el, en, en el aula 201 de, de, de la Facultad de Ingeniería, de, de, de Ingeniería Eléctrica de la UCR tenemos eh, el laboratorio de telecomunicaciones donde tenemos el equipo analógico, entonces lo hacemos como, como un tipo de de elogio a esa aula a través de esta radio. Eh, bueno, eh, no somos una radio de frecuencia, somos una radio web. Eh, es una radio web que está programada por estudiantes y profesores. Está programada en HTML, CSS3 y JavaScript. Eh, básicamente es un botón de play y, y stop eh, ahorita, pero está en proceso de, de optimización. También tenemos eh, cuentos en Spotify, Instagram y próximamente en Facebook y YouTube, porque ya estamos haciendo contenido audiovisual. Si quiere, pasa. Tenemos eh, varios programas. Eh, este es el estelar de nosotros, eh, eh, Café Conciencia. Eh, este podcast es acerca de ciencia, eh, divulgación de ciencia, pero también... Eh, de todo lo que hay alrededor de la ciencia, ¿verdad? Eh, eh, las eh, profesiones eh, que. Bueno, estudiar una profesión relacionada con el, con el área de STEM algunas veces implica eh, sacrificios personales eh, y también eh, re, relacion, relaciones interpersonales eh, y también saber cómo colocarse en, en el mercado. Y, bueno, básicamente tener perspectiva y. Re, y y crecer como persona también es muy importante para llegar a ser un ingeniero. Entonces nosotros buscamos eso con este programa, ¿verdad? A través de entrevistas a profesores y no solo a profesores, sino a científicos eh, de alto renombre eh, y, a, y también a estudiantes. Buscamos dar perspectiva. Eh, el café, bueno, eh, la temática del café, bueno, es parte de la biosincrasia tica. Aquí nos gusta mucho el café y, y bueno, y como estudiantes y también como profesionales, eh, el café termina siendo un combustible para nosotros. Eh, también es un proyecto bastante interdisciplinario. Eh, tenemos estudiantes de todo tipo, eh, de comunicación colectiva, de diseño gráfico, eh, de ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, de un montón de ingenierías. Eh, y esa convivencia pues, nos enriquece cada día más. Eh, si quiere, eh, pasamos. Eh, bueno, con este programa buscamos varias cosas, y entre ellas podríamos decir que resaltar el trabajo de los estudiantes en la facultad eh, cuando se involucran en investigaciones eh, bastante grandes o proyectos científicos renombrados. Eh, también eh, buscamos inspirar a los estudiantes eh, mediante entrevistas, esos podcasts que son como entrevistas a, a, a científicos de muy alto renombre. Eh, un, por mencionarles uno, eh, hicimos un, un programa eh, con Melania Guerra de invitada, que es una científica que, que inspira a mucha gente porque es, eh, tiene una carrera muy apasionada en contra del cambio climático. Eh, y bueno, también buscamos conectar las ingenierías con otras disciplinas, como el arte y salud. Eh, también tuvimos una invitada que, que a, a, además de ser eh, ingeniería en biotecnología, estudiara ingeniería en biotecnología, era bailarina y era este, profesora de, de TAP, este, si quiere pasa. También estamos ahorita eh, haciendo un programa que se llama Póngase Vivo, este es un programa ya audiovisual. Eh, en, en teoría, nosotros íbamos a hacer una radio audiovisual desde el inicio, pero por pandemia tuvimos que buscar soluciones eh, para evitar la presencialidad. En este programa, este, lo que hacemos es tratar de acompañar al, al estudiante a través de toda la carrera. Eh, por ejemplo, eh, eh, hay un punto en, en la ingeniería eléctrica que hay que definir en qué énfasis quiere uno enfocarse, ¿verdad? Ya sea. Sistemas de potencia o electrónica o, o computadores y redes. Eh, entonces, lo que buscamos es entrevistar a profesores eh, que tengan una perspectiva más amplia eh, en cuanto a industria y en cuanto a investigaciones más complejas, eh, que le den como una guía a, a, a los estudiantes. También entrevistamos a estudiantes. ¿Si quiere pasa Por favor. Eh, si quiere pasar. Este, y bueno, y... Sí, y buscamos también brindar la perspectiva a los estudiantes más avanzados eh, para que den ciertos tips, para, para que la carrera sea un poco más llevadera. Eh, y también buscamos promocionar laboratorios o proyectos de la universidad. Eh, algunas veces eh, como estudiantes pasamos metidos en la biblioteca y no salimos, no vemos la luz del sol eh, y no nos relacionamos con las demás personas ni vemos qué es lo que está en nuestro entorno. Entonces, y tal vez alguien que se, tal vez se trata de desestresar eh, en Spotify o en YouTube se, con, eh, se tope con, con un programa de nosotros y, y se dé cuenta acerca de, de laboratorios como el PrisLab, como Electrizarte, que nosotros hacemos un montón de cosas, o, o inclusive otros laboratorios de otras carreras, y se involucre en esas actividades que, que bueno, personalmente eh, eh, estar involucrado en un laboratorio de estos. Eh, como ElectrizArte, este, bueno, me ha propulsado mucho a mí, eh, en, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Y bueno, en la parte más técnica, eh, en la radio sí tenemos mucho procesamiento de señal. Eh, trabajamos con dos eh, Digital Audio Workstations. Work eh, ahí hacemos procesamiento de señal de sonido, eh, ecualizamos las, las, las voces, los instrumentos, y también eh, tenemos conceptos de, de, de digamos, de compresión y otras cosas. Entonces, también te conlleva un, un, un aprendizaje el, el hacer contenido eh, así. Y bueno, eso sería por mi parte. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Sara Alvarado y también estudio ingeniería eléctrica. Y bueno, este, después de todo este proceso que les hemos estado contando hoy de construcción artístico-tecnológico, de la creación y confección de proyectos, de la banda, de la radio y todo lo que hacemos en el laboratorio, surge una duda muy importante. Y bueno, esta es, y de ahí qué hacemos con todo esto, ¿verdad? Eh, entonces aquí es donde entra la parte de la acción social, que es como la que termina de unir todas las piezas del rompecabezas y le da un sentido a todo lo que hacemos y creamos desde, de este, digamos, electrizar la Universidad de Costa Rica, al ser una universidad pública, siempre se ha caracterizado por el trabajo social y, obviamente, desde arte no nos podíamos quedar por fuera. Este, para esto realizamos distintas actividades que pueden ser separadas en cinco grupos grandes. El primero de estos grupos eh, son los talleres para niños y niñas. Aquí lo que hacemos es que dejamos que ellos eh, utilicen y prueben todos los proyectos y los distintos instrumentos que hemos creado y también realizamos actividades que involucren trabajo en equipo, pensamiento lógico-matemático, bailes y música, ¿verdad? Es como una pequeña introducción a, a todo este mundo eh, de la ciencia, la tecnología y sobre todo del arte. La siguiente, por favor. El segundo grupo son los talleres para adolescentes. En los adolescentes lo que buscamos reforzar son habilidades que ellos van a necesitar más adelante cuando entren a la universidad. Estas habilidades son como el trabajo en equipo, la resolución de problemas, el pensamiento creativo y la presentación de un proyecto ante el público. Eh, para esto los talleres tienen un diseño donde los estudiantes deben pensar en un problema que tengan en la comunidad o el colegio luego resolverlo de manera creativa y tecnológica, y luego construirlo con materiales simplificados como tarjetas, fichas eh, pedazos de cartón dibujos y presentarlo ante un público como para vender Durante este año hemos realizado una versión virtual, no sé si me quiere pasar la, la diapositiva por favor este, donde utilizamos la plataforma interactiva Miro que es una plataforma donde deja que los chicos eh, se conecten y puedan eh, estar varios estudiantes al mismo tiempo trabajando, anotando sus ideas, anotando todas las cosas que quieren construir y después los presentan pues, en las reuniones de, de Zoom de, de sus clases. También hemos realizado algunas sesiones interactivas con plataformas que hemos creado y que hemos encontrado también en internet que mezclan toda la parte de la tecnología y el arte. La siguiente, por favor. El tercer grupo que tenemos son los talleres para la población universitaria, joven, adulta y adulta. Eh, estos talleres están orientados sobre todo a temáticas más ingenieriles como electrónica básica, programación, Linux, ingeniería en sonido, impresión en 3D, entre otros. También se han hecho unos cuantos partes este, artísticas como un taller a la introducción al diseño gráfico. Y bueno, ahora durante la virtualidad esto no se ha detenido y hemos eh, realizado dos ediciones virtuales del taller de ingeniería en sonido y un taller de Arduino. Próximamente vendrán unos talleres con temáticas de música y, e ingeniería, entonces por ahí también tenemos esta parte. Y la ventaja es que al ser talleres virtuales se puede invitar a toda la población en general eh, para que participen ellos. Bien, por favor. Luego, el cuarto grupo es un poco más este, fuera de la parte de arte y tecnología, que es el apoyo en ferias y festivales, que ahí más bien lo que hacemos es como llevar los proyectos, llevar la banda, este, apoyar casi que en lo que se necesite. Eh, han sido bastantes actividades a lo largo de Costa Rica. Ahí hay una lista de algunas de ellas. Eh, cabe destacar que hemos participado en dos ediciones de Mujer en la Ingeniería y participamos también en el festival Vale la Pena Vivir, donde se habló del de uso del arte y la tecnología como método para eh, combatir enfermedades mentales, como la depresión. Y la siguiente, por favor. Y por último, el, el último grupo que tenemos son eh, algunas actividades extra, que han sido como entre conciertos libres, muestras de proyectos, puertas abiertas, inducciones, charlas, entre otros. Eh, hemos participado en algunos encuentros con grupos de, de la universidad, como el taller formativo de expresión musical de Forum y la Orquesta de Humanidades, y también apoyamos en el proceso de paisajes sonoros, que, es una que fue una colaboración que hubo entre estudiantes de la carrera de artes plásticas y electrizarte, entonces ahí lo que hicieron fue como toda una parte artística y nosotros ayudamos eh, a montar ya toda la parte más tecnológica e ingeniería. Básicamente, desde Electrizarte realizamos todas estas actividades de acción social, ya que pues, hey, tenemos todas estas cosas, entonces para poder mostrarle a la población en general cómo estas dos disciplinas se pueden combinar. Muy bien, ha llegado la hora de que interactuemos. Parte del trabajo que como Electrizarte hemos hecho tras la pandemia ha sido desarrollar diferentes maneras para adaptarnos a la virtualidad. Entonces, Jupiter es un secuenciador de instrucciones MIDI. MIDI de nuevo. MIDI, que es un estándar que nos permite combinar diferentes dispositivos electrónicos, computadoras, teléfonos entre sí y nos permite realizar esa comunicación. Entonces, Jupiter tenemos la parte ingeniería de que estamos utilizando esta plataforma de señales y tenemos la parte artística, ya que Dentro de unos minutos, y en el link que se las va a compartir en el chat, van a poder van a poder convertir el teclado de sus computadoras en un piano. Entonces, eh, en el video que dentro, ah, bueno, en este caso, el secuenciador nos permite que las notas, se, que nuestro teclado se convierta en notas. Entonces, es un proceso inverso. Ahora se les va a mostrar un video que va a servir como base musical para que ustedes, con el link que se les compartió, puedan interactuar un poco y ser parte del espectáculo. También el teclado ahora que son piano de computadoras pueden interactuar un poco Listo, ¿cómo les fue interactuando? Si se escuchaba algo. Uh -huh. Algo muy importante interesante de, de esta Spider es que si navegan en Browse, van a poder encontrar diferentes sonidos y otros proyectos que otras personas también han realizado. Ok, entonces ahora para... Eh... La siguiente parte les traemos una sorpresa. Vamos a tener un pequeño concierto eh, de manera virtual. Y bueno, eh, como les hemos estado comentando, la banda es una parte muy importante acá en Electricidad Muchos de nosotros este, somos músicos y obviamente no queremos dejar de lado esta parte pues, de la música en nuestras vidas. Y es por esto que pues, eh, nos juntamos y sacamos canciones. Y eh, luego hacemos eh, conciertos, presentaciones y utilizamos sobre todo los proyectos que hemos creado acá en Electrizarte entonces bueno a continuación los dejo con los compañeros que nos van a deleitar con un poquito de música Música But I'm a mess. But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 Estamos en un futuro claro, una garantía de evitar el desamparo, es quedarse callado, dejando de lado lo que nos mueve apartado, y lentamente ir negando ese miedo tan mal, de naufragando encontrar un hermano. Alguien que nos dé la mano. Y solo fluir pero no quiero en el proceso olvidarme de vivir dejar de sentir quiero dejar de pensar y solo fluir pero no quiero en el proceso olvidarme de vivir quiero dejar de pensar y solo fluir pero no quiero en el proceso olvidarme de vivir Dejar de sentir, quiero dejar de pensar y solo fluir, pero no respiro, siento que tengo que salir. Bueno, eh, tío, Esteban, Mario, quisiera detrás de cámaras, y bueno, les presentamos la Calimba eléctrica, que es uno de nuestros proyectos. Ahorita Fiorella está tocando y bueno, si quieres, enseño un poquito cómo se toca. Simplemente es... Nada más hay que tocar <risa> así. <risa> Solo que está afinada como en mi menor, ¿verdad? Menor, Entonces sí. funciona con la mayoría, de, con muchas canciones, pero no todas. Hay que ponerse creativo. Bueno, esta canción que acaban de escuchar se llama Fluir, es de Fiorella, la pueden buscar en Spotify como es Feel. Y ahora vamos a tocar una canción que se llama Taco, que es una canción mía que no ha salido. pero bueno. All alone, all alone. Do do. I'm a stick from a sad guitar. I'm stick from a sad guitar. mucho tiempo porque vamos a tocar una canción más por favor no nos asesinen <risa> la siguiente canción cómo se llama eh, se llama sin saber y es una canción nueva que todavía no ha salido que ahorita sale que eh, compusimos entre tres compañeros de Electrizarte, Heiser y Simón y pues ya después podrán escucharla si nos siguen en redes <risa> okay qué es eso yo pues, no, Thank you. Sin respuestas, a que mi ser pedía, una armonía descuadrada, la cual no me vería en ese día. Mi traje que me cadena de información, una amplificación que limita mi visión, y le doy vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Escuchando el patrón, se me olvida la emoción y al pasar el sentimiento. Inicio mi improvisación. No todo lo que saber. No es que me da igual. Tengo otras cosas que hacer. No todo lo que saber. No es que me da igual. Tengo botas cosas que se. La formación aumenta, cada vez es más y más. Ya perdí la cuenta de las viacatadas, mi diversión se fue volando, junto con mi libertad, quiero capturar los no sé, momentos sin saber. cuándo acabarán con la certeza de que en algún momento llegar al final. Que en la vida hay demasiado que recordar. Yo no vivo para pensar. Yo me quiero vivir para conocerme más y más. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Ya para terminar, quiero enseñarles nuestras redes sociales por si quieren continuar eh, siguiendo nuestro trabajo. En Instagram aparecemos así como Electrizarte, guión bajo al principio y al final. En Facebook, en YouTube, también están las, las redes sociales de la radio. Y al final viene eh, el nombre del podcast que nos comentaba Ignacio del de, eh, Café Conciencia. Entonces, bueno, acá eh, terminamos nuestra presentación. Eh, estamos abiertos a preguntas. Creo que hay algunas preguntas por el chat. Entonces, no sé eh, cómo, cómo manejamos las preguntas. Sí, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a, a, a todas las estudiantes de, de ExisArte. Estuvo estupendo. La verdad, yo creo que mezclan perfectamente ingeniería y arte y hasta mezclan las, eh, los tipos de música, ¿no? Estuvimos escuchando sound, rock, pop, rap, todo perfecto, estuvo muy bueno y muchas felicidades por esa presentación y por el concierto improvisado, o sea, sorpresa del final que, que creo que nos gustó a todos mucho y que les dio un toque especial. Eh, de pura vida, no? Entonces, este aquí vamos a empezar. Sí, porque hay muchas, muchas preguntas, mucha, muchos comentarios por el chat y por el YouTube y yo quisiera invitar a ver si, si, si quiere animarse uh, primero a, a los uh, integrantes de los equipos de Frasha que hicieron preguntas. Estoy pensando, por ejemplo, a la, la primera pregunta fue de David Chibras. Si, si quieres tomar el micro, David, para hacer tu pregunta. Eh, hola, ¿qué tal? Eh, sí, me, me llamó la atención al principio qué tipo de ingenieros eran, pero me parece que son de, bueno, si nos aclaran como cuáles son los ingenieros que, que se han sumado sobre todo al proyecto. Eh, y la otra es el tema de si en realidad el interés inicia como por el tema de la tecnología o por el arte en las audiencias que ustedes eh, están alcanzando, ¿no? O sea, qué es lo que primero los, los atrae. Gracias. Ok, bueno, es una buena pregunta. Eh, la iniciativa eh, inicialmente era orientada a ingenieros eléctricos, pero actualmente tenemos gente de ingeniería mecánica, gente de computación, gente de otras carreras. Eh, y digamos, el interés es, es interesante porque eh, todos, aunque no seamos músicos o artistas, sabemos que eh, nos encanta una buena canción, ¿verdad? Nos gusta, cuando vemos una buena pintura, un buen dibujo, sabemos identificarlo. Entonces, creo que el arte, de alguna u otra forma, a todos nos une. ¿verdad? Eh, unos estudiantes se acercan, obviamente, por, naturalmente, porque encuentran un lugar donde, bueno, pueden experimentar un poco con tecnología, pero creo que el arte es uno de las... De, las eh, de los intereses, ¿verdad? Que acercan a la gente eh, de una forma más específica o más especial. Entonces, chicos, no sé si ustedes quieren contar alguno, una experiencia. Eh, bueno, sí, yo quería eh, agregarle a eso mismo. Es, es muy curiosa la dinámica, porque eh, por lo menos yo eh, he notado que la mitad de la gente se acerca porque vio una alguna presentación y uy, qué chiva, la banda está muy buena, eh, toca muy buena música y se acerca. Entonces se acerca con esa idea del arte y nosotros de una vez tratamos como de, de correrlos a, también tenemos la parte de ingeniería, pero al mismo tiempo en esas presentaciones este, llevamos esos proyectos que mencionamos acá, entonces este, hay otro grupo de gente que ya como, uy, qué chiva esto, cómo funciona, cómo fue que lo implementaron y entonces al mismo tiempo es como, sí, tenemos, les explicamos como un poco las herramientas ingenieriles con las que contamos y tratamos de moverlos hacia el área del arte también, digamos. Eh, es, Como antes, es muy interesante esa, esa dinámica de que hay grupos que se acercan por cualquiera de las dos partes. Gracias. Muy bien, muchas gracias por, por la respuesta. Eh, invito a Oriana también que tenía una pregunta sobre el ARPA láser en particular, tal vez a tomar la palabra. Claro, muchísimas gracias. Bueno, primero felicidades, está padrísimo todo lo que hacen y me encantaron las canciones, ya, ya fui corriendo a seguirles. Entonces Muchas gracias por, por este viernes tan ameno. Eh, si yo tenía una duda con, con el ARPA, si utilizan algún tipo de láser en, en particular y si es el mismo resultado con distintos tipos de láseres. Y también, eh, ¿cuál fue la curva de aprendizaje que tuvieron para llegar a este producto final? Más o menos, ¿cuánto tiempo se han tardado en, en justo desarrollar un proyecto, los prototipos, hasta decir, bueno, ya, este es como el producto finalizado? Hola, Oriana. Eh, muchas gracias por las preguntas y por participar y por el interés. Bueno, en realidad nuestro láser eh, es, como ya mencionábamos, de las versiones anteriores del Lumint o del Arpa Láser. Entonces, en realidad, había cierta nostalgia en reutilizar algunas partes del proyecto anterior por, digamos, por ser fieles al trabajo de nuestros compañeros anteriores. Eso es algo importante para nosotros, el trabajo. Todos los demás proyectos en el habla de nosotros, nosotros tenemos un habla 201, como mencionaron. Eh, tenemos proyectos de hace años porque es importante para nosotros la memoria de, como grupo. Como equipo que otras personas trabajaron en otros proyectos entonces usamos el mismo láser el láser verde que nosotros usamos tiene una longitud de onda específica que está cerca de 532 nanómetros en realidad lo más delicado del láser es eh, el efecto que pueda tener en los ojos de las personas que lo trabajan de hecho nosotros para trabajar esos, esos proyectos algunas veces usamos unos lentes especiales porque eh, sobre todo cuando los usuarios usaban el, el, el arpa durante un concierto, eh, era importante que nosotros como seguridad, como medida de seguridad, les diéramos los lentes para que no hubiera problemas con los ojos de las personas, porque realmente puede ser problemático, porque como veíamos en las imágenes, el láser está proyectado hacia arriba, entonces claramente si vos ves hacia, hacia el instrumento, hacia el, el, el arpa como tal, el láser va a apuntar directamente hacia arriba y, las personas podrían ver hacia, hacia, hacia abajo y dañarse de alguna forma los ojos. Entonces, es importante que la escogencia de láser eh, se tomen las precauciones eh, necesarias, porque es, es un haz de luz con un montón de energía que puede realmente dañar nuestros ojos. Entonces, eso es importante para la escogencia de láser. Eh, ¿Cuál es la diferencia que vos preguntás con respecto a otros láseres? Bueno, el código que nosotros usamos está calibrado, para una tensión que produce el láser, digamos, un, un, un número específico que produce ese láser particular, eh, pero nosotros podemos cambiar ese número en el código. Entonces, eso no es problema, porque simplemente es cuestión de medir el láser, calibrarlo un poquito y luego cambiar el código. Entonces, esa es la diferencia con el láser. Y con la curva de aprendizaje que vos nos preguntás, eh, realmente... Como, como mencionábamos, tuvo varias versiones, el láser, el láser tuvo varias versiones, pero la última versión, más o menos, duramos como unos seis meses en perfeccionarla porque construimos una estructura de madera y fue una, un, un, un proceso tanto de código, de programar cosas, como de como físico, como de construcción. Entonces, más o menos unos seis meses todavía está en mejoramiento porque hay algunas cosas que fallan un poquito a veces, como todo, pero la última versión que tenemos, más o menos duramos unos seis meses. Sí. No sé si Oriana, ¿tenés alguna otra pregunta? ¿Una inquietud? Muchísimas, muchísimas gracias. No, claro. Muchas gracias por preguntar, más bien. Uh -huh. No, pues ahí, ahí, ahí ven los equipos de Flashback que, que sí necesitan un poco más de tiempo. <ríe> si sí, sí, sí, crean en unos seis meses, pues Creo que al acabar el proyecto FlashHack pueden seguirle creando y, y seguirle a hacer crecer sus proyectos, que también es la meta ¿no? de, de FlashHack, que se apoderen de esos proyectos y que crezcan por sí, por sí solo y, y que lleguen a, a otros lugares, ¿no? Eh, también Ivonne estaba diciendo que ¿a dónde podíamos seguir los, el progreso de esos proyectos. Yo creo que en la pantalla tenemos la respuesta con todos los contactos y... Y, y Facebook, Instagram, etcétera. Eh, no sé si Ivonne, ¿tienes otra pregunta? Um, no, este, básicamente con esto ya es este, suficiente. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Ivonne. Este, también, bueno, en el YouTube, este Rodolfo Jiménez, que dice, excelente labor, saludos a todos. Simón, Zúñiga, qué increíble todo, los felicito. Y Carlos Roque, que tiene varias preguntas más específicas. En el YouTube, una de las que eh, será que recomiendan para el acercamiento de herramientas tecnológicas a la comunidad, sobre todo en aquellos espacios donde el acceso se ha limitado. Y también, bueno, también pregunta: ¿Se necesita mucho presupuesto para los proyectos que implementaron en comunidad? Entonces, este, sobre sobre todo su acción social. A ver si alguien de del equipo quiere pregunta responder. Sara o Ale, voy a responder, a responder. Uh -huh. voy a responder este, yo y la próxima será Ale. Eh, bueno, qué recomendamos para el acercamiento de herramientas tecnológicas a las distintas comunidades, pues depende muchísimo de la comunidad, ¿verdad? Eh, acá en Costa Rica, si hablamos de la zona un poco más central de la ciudad, es eh, no es tan complicado trabajar con ellos a nivel de herramientas tecnológicas, porque Normalmente, la gran mayoría de las comunidades cuentan con, con cosas básicas como electricidad e Internet. Entonces, desde ahí podemos eh, trabajar con bastante facilidad con ellos. Eh, la parte de talleres tecnológicos eh, se han adaptado en distintas versiones eh, digitales y un poco más analógicas para poder llevarlos a distintas partes de las comunidades, como aquellas que tal vez no tienen acceso a Internet. Eh, si hablamos de comunidades un poco más lejanas eh, a las que hemos ido, básicamente lo, creo que, que, que lo, lo básico que necesitaríamos sería electricidad. Este, muchos de estos proyectos pueden funcionar sin necesidad de, de un acceso a internet o de una, de una señal Wi-Fi. Entonces, digamos, este, es bastante bueno que los proyectos se hayan adaptado de esta manera, digamos. Todo, todos los proyectos que hemos realizado los hemos pensado para que sin importar en la comunidad en la que estemos, puedan ser utilizados, puedan ser mostrados y puedan ser este, se pueda dar un aprendizaje con ellos. Si se necesita mucho presupuesto para los proyectos que implementamos eh, en la comunidad en general, no. Eh, va, bueno, nosotros somos un... El proyecto está adscrito a la Vicerrectoría de Acción Social de la universidad. Entonces la universidad es la que la que nos financia, financia parte de el proyecto. E igual, nosotros este, utilizamos muchísimo técnicas de, de reciclaje de materiales, este, ¿verdad? De, de todo lo que, lo que nos encontremos por ahí, todo se aprovecha. Entonces, por ejemplo, como, como Lola lo estaba diciendo, el láser, ¿verdad? Se, se tenía ese láser de, de proyectos anteriores, y simplemente lo que se hizo fue, bueno, utilicémoslo, ¿verdad? Este, agarrémoslo y, y pongámoslo a funcionar tal vez eh, un poco ya eh, mejorado, eh, muchísimos de los proyectos, por ejemplo, la calimba eh, las teclas de la calimba son pedazos de rastrillo del, no sé si han visto como los rastrillos de metal, que son para limpiar hojas, este, entonces digamos también como que reciclamos un poco, <ríe> ahí me, medio ambiente, ¿verdad? Hay que tomarlo también en cuenta, entonces, eh, sí, mucho, mucho de nuestros proyectos también tienen este, materiales que, que ya, digamos, tienen muchísimos años de estar ahí, entonces les damos otro uso, entonces, por ahí de necesitar mucho presupuesto, en realidad, eh, pues, lo básico, ¿no? tal vez para lo que comprar cosas ya un poco más específicas, algunos elementos más específicos o más básicos, y si no, tratamos de utilizar todos los materiales que tal vez tengamos disponible dentro del laboratorio. Súper, muchas gracias. Sí, yo creo que también este, esa parte del proyecto, de labor de formación que hacen con los jóvenes y las comunidades, que también tal vez no tendrá no tendrían este acceso a ese de cosas, creo que es, es formidable. Y de hecho, en, en ese mismo sentido, Marcela Cascante en, en YouTube está diciendo un gran orgullo la labor que realizan. Muchas gracias por la proyección a tantas comunidades y jóvenes que lo necesitan. Este, después también, eh, Lucia Romero uh, está preguntando también si pueden compartir tutoriales para utilizar Súpiter Tal vez no sé si lo pueden mandar en, en el chat en alguna forma. Eh, o que podamos poner en YouTube, tal vez sería una posibilidad. Usted, sí, bueno, sí. un sí, tutorial. Ya, ya. Perdón. Eh, sí, eh, un tutorial eh, en realidad es bastante sencillo usarlo, pero no tenemos todavía un tutorial como tal. Podemos prepararlo y igual estén atentos a nuestras redes sociales porque generalmente estamos dando cursos súper super sencillos y súper interesantes. Entonces por ahí y podemos hacer uno de este tipo de herramientas ¿no? y son generalmente como es virtual eh, los estamos abriendo a la comunidad en general, no solamente a estudiantes de la universidad, entonces por ahí estén atentos para para que esos tutoriales que salgan por ahí estos cursos los puedan llevar también eh, donde sea que estén ah, Pues muchas gracias pues ya que que se le siguen en las redes, entonces. Eh, Carlos Roque otra vez está comentando otra pregunta, que dice, ¿qué recomendaciones tienen para usar estas tecnologías donde no tengan acceso a internet? Eh, se requiere de equipos de mucha capacidad de memoria o interfaz, pero puede ser que fue contestada en, en la primera parte, ¿no, Sara? O, o, o quieres comentar, sí, añadir algo. Sí, claro, este, ¿no? Eh, bueno, como se lo decía antes. Sí. Eh, muchísimas de nuestros proyectos no necesitan eh, tener gran capacidad eh, digital, digamos, a, a, a nivel de, de su pregunta, eh, entonces, digamos, no se puede, usted, ni siquiera, o sea, muchos ni siquiera necesitan internet, entonces se pueden utilizar en cualquier parte de cualquier comunidad, incluso si no tienen acceso a internet. Perfecto. Y también, bueno, para regresar a súpiter también Tarín. Uh, Tarín, no sé si quieres hacer tu pregunta. ¿Está aquí? Sí, hola. Sí. Bueno, solamente quería saber cómo, cómo podía usar, porque me encantó esa aplicación de súpiter si sí, podía hacer en cualquier computadora y, y alguien más había apuntado si había tutorial de diseño para, para poderla utilizar. Ok, bueno, si quieren la contesto yo. Super, eh, sí, funciona en cualquier dispositivo, no importa pues, la marca, el sistema operativo, cual sea, Este, funciona. Tal vez el momento de explicarlo no me voy a entender muy bien. Eh, solamente es de ingresar al link, tocar el botón que está en la esquina superior derecha que dice play y a partir de eso ya... Eh, el teclado se convierte en el piano con las notas que le mostré ahí de la A a la L, notas básicas, y después de eso ya le ponen stop y deja de funcionar. Entonces, es así de básico. Súper sencillo. Ya. Muchas gracias. Perfecto. Eh, también en YouTube están diciendo Simón Zúñiga, son demasiado cracks eh, y Pablo deberían poner los nombres de sus canciones y cómo buscarlas en Spotify. No sé si ya lo hicieron en el, en el chat. Yo, yo creo que sí, ¿verdad? Sí, lo, lo vi. Eh, Carlos Roque nos dice que me encantaron sus proyectos. Ojalá al final dejen sus redes. Ya está. A ver. Excelente, Electrizarte. Muchas felicidades, de Simón. Y otra pregunta importante. Finalmente, ¿cómo hacen para que sus proyectos sean sostenibles? ¿Cómo se fondean? Algo más, este, eh, logística administrativa y de dinero, otra vez de Carlos Roque. Bueno, Carlos, gracias por tu pregunta. Sí, eh, como había mencionado ahora Sara, eh, Electrizarte tiene fondos que la universidad destina para, para nosotros, ¿verdad? Para los proyectos, estos fondos no los podemos gastar como queramos nosotros porque son parte de fondos eh, de la fundación de la universidad y nosotros tenemos que básicamente pedir permiso para eso. Entonces tenemos que ser muy inteligentes en qué vamos a comprar. Básicamente podemos comprar eh, instrumentos o componentes electrónicos, ¿verdad? Pero como mencionaba Sara también, mucho de lo que utilizamos son materiales Reciclables. Por ejemplo, que tenemos una computadora vieja en la casa, todos tenemos un radio que nos sirve, todos tenemos por allá un pedazo de madera que podríamos utilizar. Entonces, eh, ¿verdad? Eso lo hacemos para eh, llevar a cabo los proyectos. Los fondos como tal vienen de la universidad eh, y, ¿verdad? Pero tenemos que ser muy específicos en qué los vamos a utilizar eh, para que nos, nos lo aprueben, ¿verdad? Muy bien. este, Pues yo creo que tendríamos tiempo para una última pregunta. Si alguien, eh, alguien se quiere animar en, el, eh, en los equipos FlashActs o algún, algún comentario también podría funcionar. Eh, me gustaría aprovechar para preguntar, ¿cuál ha sido su proyecto más difícil y cómo lo, han, cómo, cómo lo sobrellevaron? Bueno, a ver chicos, quien quiera responder. <risa> No sé, yo creo que digamos, todos han tenido como su nivel de dificultad. Obviamente siempre hay gente que es como más habilidosa para una parte, por ejemplo, hay gente que es muy habilidosa para programación, otra gente que es muy habilidosa para la parte de electrónica. Entonces, eh, normalmente, por ejemplo, si yo soy habilidoso, por ejemplo, en, en programación, eh, tendería a desenvolverme en un, en un proyecto que sea más enfocado a la programación. ¿Por qué? Porque para mí se me hace más fácil programar que para otras personas. Entonces, en sí, y eso aparte, añadiéndole que hemos trabajado muchos proyectos, eh, es difícil establecer, digamos, cuál ha sido el proyecto más difícil en el que hemos trabajado. Sí es cierto que siempre hay proyectitos ahí que tienen como pulguillas y hay que estar debugueando cada rato, eh, y eso eh, en parte... Eh, Incluso a veces puede llegar a ser frustrante, pero al mismo tiempo es parte de la experiencia, ¿verdad? Eh, entonces, tal vez definir un proyecto como tal más complicado eh, es, es difícil, porque empezando por eso, que, que, que hay personas que son más, más, eh, tienen una afinidad mayor a ciertas áreas y que son demasiados proyectos los que hemos trabajado. Permiso, yo quiero agregarle ahí a Alan, perdón. Eh, uh -huh. No, que, que bueno, la gran mayoría de los proyectos los hacemos como en pequeños grupos de trabajo y este, creo que si usted le pregunta a cualquier grupo de trabajo, todos van a decir que su propio proyecto es lo más difícil. Entonces, pues sí, básicamente parte de lo que dijo Alan, en realidad todos los proyectos tienen sus dificultades y depende muchísimo de, de a quién se la pregunte y, y también de, de la parte en la que cada uno haya trabajado. Hubo uno en particular que tuvimos que fue un poquillo truculento porque fue un reto. No había como ejemplos en Google, ¿verdad? Que uno siempre lea las cosas y les sale. Fue lo que bajó porque para poder poner las cuerdas en el lugar correcto hubo que hacer un pequeño calculillo de, de afinación porque no solamente era poner las cuerdas donde sea, eh, había que hacer... Como mediciones de a qué distancia había que poner las cuerdas y que también la atención no tanto, pero sí a la distancia a la que había que ponerla con respecto a, al, al centro del, digamos, del cuerpo del bajo eh, Esa parte fue un poco más truculenta porque no había muchas referencias o a sea, quien quiere hacer un bajo que sea chiquitito, como un ukelele. Entonces, todos, como dicen los compañeros eh, tenían niveles de dificultad. Lo bonito es que alguien que, por ejemplo, fuera muy creativo en un área en específica llegaba y planteaba una idea y se la planteaba a las personas que precisamente, como decía Alan, tenían fuerte en esa área. Entonces, es un equipo de trabajo realmente muy bueno porque nos metemos el hombro entre todos los que tenemos un fuerte en un área o en otra. Entonces, realmente todos los proyectos han tenido lo suyo, todos tienen su tiempo y todo, pero, pero lo importante es que hay un equipo de trabajo detrás. Bueno, y también como para recalcar y me imagino que cerrar, este, y aquí estamos, una fracción muy pequeñita de, de lo que es el grupo en general. O sea, somos más de 40 estudiantes en este momento y en el pasado había más o había menos. Entonces, es, es un grupo muy, muy dinámico. Eh, sí, de hecho, de hecho, en este aspecto yo creo que me gustó mucho una de las primeras frases que dijiste tú, Oscar, eh, al principio que fue que cuando presentabas los diferentes sectores de la iniciativa, eh, que al final dijo que también no hacemos nada. Y yo creo que también en esto de no hacer nada es muy productivo. La mayor parte de las cosas, de las ideas, se crean entre amigos, en grupos de, de gente que se va conociendo. Eh, bueno, en, en el ocio, finalmente. Y entonces, yo creo que es muy interesante y, y, y creo que es muy imprescindible esta idea de trabajo en grupo. Eh, y, y bueno, yo creo que también es la idea de, de Flash Act, ¿no? de poner gente que tal vez no se conocen, que no son del mismo ámbito, para poder crear algo que sea pues, único. ¿no? Y yo creo que son ustedes un, un súper ejemplo de, de esto. Y muchísimas gracias por habernos acompañado uh, esta noche. Y esperamos eh, pronto poder volver a, a verlos. Eh, ya, yo creo que con eso vamos a, a cerrar. Eh, para los equipos Flashback, pues nos vemos este fin de semana para el tercer encuentro, desde las 10 de la mañana, mañana con eh, nuestra moderadora Aleida, y después una sesión de espiritismo y de respiración para empezar el día de forma positiva y enérgica. Eh, y después también, bueno, será la continuidad el domingo y estaremos para apoyarlos por lo que sea y queríamos también pues dar las gracias a los que nos siguieron en el YouTube de, del Centro de Cultura Digital y bueno, esa, esa sesión de Masterclass va a ser posible uh, en redifusión entera, ya que tuvimos unos problemitas al principio eh, técnicos, uh, a partir de mañana creo que podrán ver la sesión entera. Muchísimas gracias. No sé si quieren dar una última palabra a Oscar y los estudiantes. Sí, bueno, eh, muchísimas gracias una vez más por la invitación eh, a los chicos eh, participantes del Flash Act, motivarlos ¿verdad? a que sigan trabajando en sus proyectos. Eh, como ya vieron, los proyectos eh, todos tienen su, su dificultad. Eh, creo que la estrategia, verdad, como hablábamos ahora, es Tener un espacio para que cada uno en su equipo sepa cuáles son las fortalezas y las debilidades, ¿verdad? Y se puedan apoyar entre todos. Definitivamente no hay proyecto que se lleven a cabo solos, ¿verdad? Los mejores proyectos salen en grupo y en equipo. Eh, y bueno, para nosotros ha sido un placer, de verdad. Nos encantaría seguir en contacto. Si nos quieren seguir en redes sociales, también nos quieren preguntar cosas. Somos súper Instagramers, ¿verdad? Nos pueden preguntar por, por redes sociales y ahí cualquiera de nosotros le va a contestar. De verdad nos encantaría estar más en contacto. Eh, conoce, estuvimos conociendo un poco acerca de los proyectos del Flash Act, están súper interesantes. Así que, bueno, sigan adelante porque no saben si de verdad eh, puede ser una, una idea que cambie el mundo. ¿verdad? Las ideas más pequeñas y más eh, insignificantes para uno como, como creador generalmente pueden ser las ideas que, que pueden cambiar el mundo de verdad. Entonces, bueno, los motivamos a, a, a seguir adelante y gracias a todos por. Por la invitación. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, nada más nos queda despedirnos. Muchas gracias a, a todos por su presencia. Y nos vemos este fin de semana y en los próximos encuentros flash act en el mes de junio y en la gran final en el 10 de julio. Adiós y feliz noche a todos y todas. Hola. ¿Te acuerdas de Flash Art? ¿O acaso no oiste hablar de esta fabulosa iniciativa? Se trata de un proyecto cuyo objetivo es provocar las interacciones entre arte, ciencia y tecnología para fomentar la concientización ambiental. Está organizado por el goethe Institute, la Embajada de Francia Instituto Francés de América Latina, el Centro Cultural de España y el Centro de Cultura Digital. Del 26 al 28 de marzo, no menos de 60 participantes repartidos en 15 equipos Conjugaron todo su talento, energía y creatividad para generar piezas digitales en relación con el tema el ser humano y en su medio ambiente. Todos los equipos hicieron un trabajo increíble. Sin embargo, el jurado tuvo que seleccionar a solo cinco equipos que participarán en la fase final de año. ¿Y qué crees? Ha llegado el momento de revelarte sus identidades. El primer equipo seleccionado es Extremoflas por su proyecto Misión 2030 en relación con la terraformación de Marte. El segundo equipo, Obstinados Navegantes en Océanos de Incertidumbre, quienes propusieron una pieza interactiva llamada Pionpresumismos. Tercer equipo seleccionado, Fronteras Imaginarias, por una propuesta que tiene que ver con las disrupciones migratorias en relación con el cambio climático. Cuarto equipo seleccionado, Arquifera quienes replantean nuestra relación con los acuíferos a través de una experiencia universitaria. Y el quinto equipo seleccionado es Cambium por su proyecto sobre árboles migrantes. Enhorabuena a todos los equipos participantes y muchísimas felicidades a nuestros cinco finalistas. Síguenos en redes y no te pierdas las masterclasses que estaremos ofreciendo en el marco de los encuentros Flash Up en los meses de abril, mayo y junio. ¡Nos vemos pronto!